Bueno, este primero de mayo no vamos a poder ocupar las calles como habitualmente lo, lo hacemos, pero sin embargo este primero de mayo tiene un mensaje un mensaje vital, un mensaje que nos recuerda la importancia de lo, de lo esencial, de lo, de lo colectivo, de qué cosas hay que cuidar por encima de, de otras, el valor de esos sectores y del trabajo de, de esas trabajadoras y trabajadores eh, esenciales. ¿no? Creemos que es tiempo también de, de defender la salud y el, y el empleo y de empleos que no nos cuesten la la vida, ¿no? Y creemos que este primero de mayo también es eh, es, es una oportunidad para, para pasar a limpio algunas conclusiones de esta, de esta crisis. Es tiempo de abandonar esas políticas que se han hecho en este país de austeridad, de privatizaciones y es tiempo de apostar por lo público. Es tiempo de un liderazgo público en la, en la economía porque solo lo público nos va a sacar de esta crisis.